Gracias, señor presidente. Eh, señor ministro, quisiéramos en primer lugar agradecerle su comparecencia en esta comisión en el Senado. Eh, esperamos que sea fiel a, a su palabra y que, bueno, pues que su ministerio esté presidido por esa concordia, ese… Eh, ganas de diálogo y de transparencia. Desde luego, conmigo puede contar y con mi grupo parlamentario para ese diálogo y estamos dispuestos a que eso sea así durante toda la legislatura y se lo agradecemos. Esperemos también que sea fiel a su vocación, a su antigua vocación de, de juez, que lo ha sido, y que su ministerio pues, esté presidido por lo que es la transparencia, el respeto a las garantías, a los derechos humanos y a las libertades públicas y nos haga, de alguna forma, olvidar pues, eh, las líneas de su antecesor, el señor Fernández Díaz, que realmente eh, pues no tuvo ese cariz ni de diálogo y que no, tu, no tenía bastante claros los límites del Ejecutivo. Eh, no voy a extender porque no tengo mucho tiempo, pero colocó eh, y creo que es algo de lo que hay que distanciarse bastante a los cuerpos y fuerzas de seguridad con muchos eh, incidentes en una situación eh, que son más propias de novela negra y de policía política. Esperamos realmente que este el ministerio, pues, no, no continúe por esa línea y le agradecemos que plantee una línea diferente. Respecto a las líneas estratégicas que nos ha planteado, respecto a la Ley Mordaza, que sí que queremos seguir llamándola así, eh, nosotros eh, No quiero entrar en, en, bueno, en, una, en un debate sobre la posibilidad, posibilidad técnica de la derogación. Eh, nosotros realmente apostamos por su derogación y la creación de otra ley. De hecho, ya hay algunas propuestas. Nosotros eh, queremos otra ley. Nosotros consideramos a la, a la ley mordaza y nos preocupa que se enroque en la defensa de esta ley mordaza. En, bueno, una ley que, que vino a, a crear una época oscura en respecto a la restricción de derechos y libertades, porque, independientemente de otras cosas que regulaba, también venía a neutralizar legítimas protestas, por ejemplo, de los movimientos antidesahucios de y de los grupos ecologistas. No estamos para nada de acuerdo, pero incluso esta ley, hay que recordar, esta ley tuvo en contra informes del Consejo General de, del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado y solamente el 0,2% de la población eh, lo veía necesario. No entendemos que hubiera en las calles ni plazas españolas tantos problemas como para crear esta ley y, de hecho, actualmente el 82% de la población española entiende que debería de eh, eliminarse o de cambiarse. Respecto a la normativa y política penitenciaria, ahí sí estamos de acuerdo. Eh, se extendió un poco más en la intervención en el Congreso respecto a la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que bueno tiene ya 40 años. Eh, sí que comentó un poco las líneas en, en la necesidad de la modificación para eh, resolver disfunciones con respecto a determinadas materias de la libertad condicional o de rangos normativos de algunas regulaciones. Pero creemos que eh, no solo hay que tocar eso. Eso sería un solamente un maquillaje. Creemos que en las prisiones hay problemas, problemas bastante grandes que hay que poner encima de la mesa y que deberían ser resueltos. Eh, le voy a enumerar algunos que entendemos que son las fundamentales. En primer lugar, eh, seguimos manteniendo un régimen de aislamiento casi salud para muchas personas dentro de las prisiones en las que se puede cumplir la pena privativa de libertad con 21 horas de confinamiento, solamente tres de, de actividades y algunas veces incluso en, en soledad. Entendemos que es un problema que, eh, que raya, bueno, que raya no, que realmente es un atentado contra eh, derechos fundamentales y que, además, se nos ha adelantado en una materia que es de competencia estatal, el Parlamento catalán, que ha creado una, una ponencia de estudio precisamente para ver eh, la situación dramática de, del aislamiento. Creemos que hay que ponerlo encima de la mesa y que tratemos esto y que eh, el aislamiento debería de, de desaparecer y, desde luego, lo tenemos que tratar. Se denuncia por parte del Consejo General de la Abogacía Española y de sindicatos como comisiones obreras, por ejemplo, algo muy importante, que es la falta de, de programas de tratamiento dentro de las prisiones. Y esto es fundamental para la reinserción, que es a lo que va destinado la prena privativa de libertad. Incluso comisiones llega a denunciar que hay un desmantelamiento de los programas de intervención. Esto es muy importante y sería algo prioritario que habría que poner encima de la mesa. Y en estos programas de, eh, de tratamiento eh, sería fundamental intervenir en, el, en la problemática de la salud mental dentro de prisión. Realmente la situación de los enfermos mentales dentro de prisión es dramática, eh, es bastante grave. Eh, lo, lo dicen los sindicatos de funcionarios, lo dice eh, bueno, el Consejo General los sindicatos eh, médicos. Realmente es necesario intervenir ahí. Pero además intervenir en la enfermedad mental eh, para las personas presas también beneficia la seguridad laboral de los funcionarios. Es muy importante y de hecho una de las maneras de, eh, de prevenir y de ayudar a la seguridad de los funcionarios es intervenir en la salud mental de la persona presa. Hay otra cuestión eh, que habría que poner encima de la mesa y es que se está normalizando el cumplimiento de medidas de seguridad en centros penitenciarios, ordinarios y en módulos ordinarios. Esa es una cuestión que también hay que tratar, que no debería ser así. Eh, ha hablado bastante en las medidas que pretende tomar sobre eh, eh, contra la violencia machista. Hay una cosa en prisión que sería fundamental, que es invertir en los tratamientos para programas de maltratadores dentro de las prisiones. Es una manera eh, importante y de la que falta bastante para luchar contra la violencia de género. Nosotros no somos partidarios del castigo por el castigo, entendemos que eh, la seguridad para todos, como nos ha estado diciendo, pues pasa desde luego por la prevención y por el tratamiento. Esto nos parece fundamental. Y por último, so sobre las prisiones, decirle que eh, no se puede eh, reinsertar a, la a las personas en base al destierro de las personas presas y no el alejarlo de su lugar de cumplimiento. No nos estamos refiriendo solamente a, a las personas que están condenadas por pertenencia a Banda Armada o los miembros de ETA, sino que, por los datos que he solicitado a su ministerio, están cumpliendo eh, con uno, unas cifras abrumadoras fuera de su comunidad autónoma, más del 30% de la población reclusa. Esto es totalmente contrario también a la, a la reserción Es algo que, desde luego, hay que poner encima de la mesa y que tenemos que corregir. Eh, estamos muy contentos con lo que nos acaba de decir sobre la, el, la intención de la transferencia de la sanidad penitenciaria. Ahí, desde luego, tenemos bastante consenso, todo en que eso hay que hacerlo de manera ya inmediata. Hay muchísimos problemas que se resolverían con esta transferencia. Eh, como sabe, eh, conseguimos eh, ponernos todos de acuerdo, tanto en Congreso como en Senado, en este tema. Desde luego, aquí tenemos que sentarnos a hablar, como tenemos una... una Preguntas. Tengo después preguntas sobre este tema, pues me lo voy a dejar para después. Si tenemos intención eh, de, de crear una ponencia de estudio sobre este tema para intentar forzar que la transferencia se haga en esta legislatura, esperamos que el partido de Gobierno pues eh, lo apoye. Si sí nos gustaría conocer, porque nos ha estado hablando del plan de evitación de radicalización eh, del islamismo dentro de las prisiones, nos gustaría saber de qué va. Porque, de hecho, en una pregunta eh, escrita que le he realizado al Gobierno, lo, lo he solicitado he solicitado también la orden de servicio 4.2014 al respecto, porque no están publicados, pero no eh, se me ha facilitado. Con respecto a cuerpos y fuerzas de seguridad de, del Estado, nos ha hablado, bueno, pues más seguridad para todos, más libertad y de las cuestiones de retribución, de igualdad retributiva de los fuerzas y cuerpos de seguridad eh, que compartimos. Pero eh, hay que lanzar y poner encima de la mesa que los sindicatos policiales, eh, de lo que hablan muchísimo, es de la falta absoluta o una gran falta de medios materiales y humanos. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa. Hay que reconocer el esfuerzo que hacen, pero desde luego la falta es importante. Desde la falta de chalecos antibalas, que en el Congreso sí que nos adelantó que iban a adquirir eh, unos mil eh, más, pero la realidad es que unos diez mil más, perdón que para 62.000 agentes, con las nuevas adquisiciones, solo se llegarían a 35.000. No llegarían chalecos antibalas ni para la mitad de los agentes. y Por otra parte, no se tiene en cuenta la fecha de caducidad, cosa que ponen encima de la mesa los sindicatos, que los chalecos caducan a los 10 años. Con lo cual, estamos hablando de que hay muchísimos agentes que no van a tener esos chalecos. Cuarteles de la Guardia Civil comisaría malas condiciones, vehículos antiguos, falta de personal y provisión de vacantes, deficiencias en las dotaciones, con respecto, por ejemplo, a la falta de medios en la lucha contra la violencia machista, sería importante pues, que hubiera más medios de luego, y más dotación policial. Eh, el, en unidades que, como en Pontevedra, por ejemplo, se denunciaba que había un solo agente para hacer seguimiento a las víctimas. Realmente esto es preocupante. O en Madrid, por ejemplo, existe solamente un carrito para transportar a un bebé cuando hay que hacer una intervención con una mujer que denuncia violencia machista, con lo que eh, esa falta de medios, me parece fundamental eh, solventarla. Bueno, es imprescindible, desde luego, que caminemos hacia un nuevo modelo policial que racionalice los recursos y no duplique o triplique los servicios. Esto no solo lo decimos nosotros, sino que lo plantean los propios sindicatos de la policía. Con respecto a las migraciones, eh, señor ministro, nos ha planteado usted eh, la necesidad o la apuesta por que la migración sea una migración regular. Pero yo lo comento, la migración regular es realmente difícil porque visados no se dan. España no, no da visados. Eh, no hay un desarrollo del reglamento eh, de, de, la, de la ley de asilo que hace muchísimos años que se debería de haber aplicado y que posibilitaría la solicitud de, de visados precisamente en los consulados. Eh, no existen vías legales de acceso y por eso la gente se tira al mar y por eso hay peligro y la gente muere en realidad. O sea, que estamos provocando con esas políticas, sabes que apostamos por otras políticas migratorias, pero tengan en cuenta que esa migración legal realmente es imposible. Oh, por Dios. Eh, respecto a, al tema de las migraciones, me parece fundamental, eh, nos ha estado comentando eh, que, bueno, pues, que ha acudido a, a, a Marruecos precisamente eh, para mejorar la cooperación policial. Eh, yo he tenido ocasión eh, de, de visitar Melilla en varias ocasiones, Ceuta y Marruecos, donde he visitado eh, donde eh, los asentamientos donde se encuentran las personas subsaharianas, los jóvenes subsaharianos que intentan entrar en España, y la verdad es que la situación en la que vive es realmente conmovedora. Eh, no solo me conmovió a mí, sino que le conmovería, conmovería a cualquiera, le conmovería a usted. Eh, y lo que se ve allí es una persecución tremenda de la fuerza y cuerpo de seguridad marroquí, eh, maltratos, tortura, que incluso el Comité Europeo de Prevención de la Tortura pues ya no, nos decía que no hiciéramos devoluciones. ¿no? Eh, lo que le planteo y le pongo encima de la mesa es que eh, está muy bien esa colaboración Marruecos, pero es fundamental que pongamos encima de la mesa cláusulas de salvaguardia de derechos humanos, porque estamos utilizando a Marruecos como gendarme de nuestra frontera, pero eso es fundamental y no estamos hablando de otra política migratoria, sino respetar eh, los derechos humanos. Quisiera ponerle encima de la mesa otra vez la cuestión de las devoluciones en caliente y de esas instrucciones que pide no solo nosotros, sino la Guardia Civil y la Defensora del Pueblo y que nos comentara algo sobre esas instrucciones que no me comentó en el Pleno cuando le pregunté y sobre los CIE y ya, y ya termino. Eh, bueno, nosotros, esa reunión de la que nos ha hablado con miembros de ambas cámaras eh, a nuestro grupo parlamentario no ha llegado, eh, nos parece bien. Nosotros apostamos, desde luego, por el cierre de los centros. Esta comisión tuvo ocasión de ir al, al CIE de la Piñera y vimos una situación en la que coincidimos todos de eh, eh, inhabitabilidad absoluta. Realmente le pido que se comprometa a su cierre. Yo creo que ahí podemos estar eh, todos de acuerdo. Y lo que sí le diría, nosotros apostamos por otro, eh, por otra, desde luego por otro modelo, que no es el de los CIE, pero incluso eh, existiendo un modelo que quieren cambiar, lo que habría que plantearse es que el reglamento y la ley, el reglamento que regula los CIE no se cumple y que hay muchísimas deficiencias que mejorarían simplemente con el cumplimiento de la, de la legislación. ¿Me des lo siguiente para la réplica? Gracias. Muchas gracias, señora Mural. Corresponde el.